Descubre el lado más divertido de los famosos con Joaquín. Hoy bon, te traigo un experimento que vas a flipar. Que se me ha olvidado todo. A ver si me vas a cortar un dedo. Si me tengo que poner yo esto solo... Joaquín el Novato, en Antena 3.